Pero bueno, cuánto tiempo sin vernos, hacía la tira que no sacábamos ningún vídeo en este canal. Pero vuelvo con vosotros, Javier Martínez, amo, aquí para hablaros de compra programática, de publicidad programática. Y de momento vamos a seguir analizando conceptos de programática para que tengáis todo bien controlado antes de ir todavía más adentro. Hoy explicamos lo que es el Lookalike Modeling. Lookalike modeling, también conocido como audiencias similares. Es una funcionalidad que normalmente vais a encontrar en un DMP. Si no sabéis lo que es un DMP, os dejo por aquí el enlace al vídeo donde lo explico, ¿vale? Los demand side platforms o plataformas de gestión de datos. En este caso, las audiencias similares lo que hacen es lo siguiente. Tú pones un píxel en, por ejemplo, tu página web. Imagínate que quieres llegar con tu publicidad a personas que se parecen a los que ya te están comprando. Qué guay sería eso, ¿no? Porque claro, si se parecen mucho a la gente que ya te compra, lo más probable es que te compren también estos nuevos clientes. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, una vez que hemos metido el pixel, como os decía, en vuestro ADMP empezará a generar una audiencia. Elegiríamos a la gente que ya nos está comprando, o a la gente, por ejemplo, que visita el carrito de la compra de vuestro e-commerce, o a las personas que se han interesado por un determinado artículo en vuestro blog que es muy importante para vosotros. Luego le decís al DMP que busque audiencias similares. El DMP os pedirá un porcentaje. ¿Qué es este porcentaje? Bueno, pues imaginaros que estáis en un país, por ejemplo, España, ¿vale? Que es donde estamos nosotros. Viene a ser el porcentaje de población de España que más se parece a la gente que os compra. O sea, que si ponéis un 2% significa que os va a intentar encontrar el 2% de españoles que más se parece a quien vosotros queráis, vuestros compradores, todo lo que hemos estado hablando antes. Pongo la, el ejemplo de los compradores porque es el que más se utiliza, pero podéis utilizar mil opciones más. Bueno, ¿y para qué sirve esto de las audiencias similares o lookalike modeling? Muy sencillo, porque es una manera muy rápida y muy efectiva de llegar a público que os interesa de poner anuncios a gente que os puede comprar sin tener que darle muchísimas vueltas y hacer muchísimas pruebas con segmentaciones, que si geolocalizadas, que si audiencias, que si contextual, cosas que os explicaré en otros vídeos, todo eso os lo podéis ahorrar porque realmente el sistema ya piensa por vosotros. ¿Y en qué se basaría un DMP para hacer esto del lookalike modeling? ¿Cómo demonios sabe la gente que se parece a tus clientes? Bueno. Pues hay muchos tipos de lookalike. Cada DMP funciona de una manera. También lo podéis encontrar, por ejemplo, en Facebook Ads y también lo hace a su manera. Normalmente, en lo que se basa un DMP para deducir que se parece una persona a otra es según su comportamiento al navegar por Internet. Es decir, si detecta que la gente que te compra está mirando coches últimamente, te buscará gente que también está buscando coches últimamente. ¿Y qué significa para un DMP que estás buscando coche? Pues que estás entrando a páginas web de búsqueda de coches o que te estás informando en distintas páginas web sobre automóviles. Podría poneros mil ejemplos más. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. ¿Cuándo no hay que usar Lookalike Modeling? Esto es muy importante. Como os acabo de explicar, la audiencia se genera en función de la navegación de los usuarios, es decir, de su comportamiento. Si lo que vosotros estáis buscando no funcionaría en base al comportamiento, seguramente cometéis un error al usar Lookalike. Por ejemplo, imaginad que vendéis cosas para empresas, ¿vale? Eh, vamos a imaginar que vendéis software tipo CRM o RP para empresas, y la persona que os la compra es el CEO de una empresa. Es probable que si metéis al sistema que os busque personas parecidas al CEO de una empresa, lo que se encuentre no sean CEOs de otras empresas, sino simplemente gente que se comporta parecido en internet, entonces pues a lo mejor entran a páginas de economía o no sé podrían entrar a páginas de fútbol, ¿por qué no? Porque al final eh, las personas que estás analizando mmm, se pueden parecer. Sin embargo, ¿alguien que visite una página de economía es CEO de una empresa? Pues no, no tiene por qué, podría ser cualquier cosa, podría ser incluso un empleado de banca. Entonces, para este tipo de cosas tan concretas, es mejor no utilizar este tipo de segmentaciones y optar por otras como las contextuales, que explicaremos en un vídeo más adelante. Bueno, espero que os haya quedado todo bien claro y como yo sé que son cosas un poco complicadas a veces de entender, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, en escribidnos si queréis por privado o públicamente y yo os echo una mano en todas las dudas que podáis tener. Ah, y no olvidéis suscribiros si estáis en YouTube, darle a la campanita y si estáis en cualquier otra red social, pues nada, seguidnos y compartid, porque para eso hacemos esto, ¿no? Para compartir conocimiento. Así que nada, nos vemos dentro de muy poquito. Hasta ahora.